En el año 2005, vam presentar un proyecto que se dio de, Can Fulguera, de la a Centra, del barrio de Cánforgueira, al proyecto de la de Barres. La Ley de Barres que se va expresamente para intervenir en zonas donde había acumulados problemas de déficits urbanísticos y de déficits sociales muy importantes. El proyecto tiene esta finalidad de intervenir en, en aspectos urbanísticos que han de mejorar la, la vida de las personas que viven y en aspectos sociales porque también vienen de mejorar muchísimo aspectos de convivencia, aspectos educació, de educación, aspectos de fracaso escolar y así va a ser com va començar la intervención en la ley de barris. Fins ara que estamos a punto de tancar, al final del desembre de 2015, en todo el programa, ahora fet todo lo que estaba previsto a, a través de 8 camps que van desde la conversión de los espacios que abans las descampats como el Parc Central al frente front de la Granja Sol de Vila, en un nou centro, y la renovación sistemática de los puntos conflictivos del barrio desde el punto de vista urbanístico, allá donde faltaba, por ejemplo, la rehabilitación, se ha ayudado a la rehabilitación de la gente que vive aquí se ayuda también a, a traer barreras arquitectónicas de los edificios en todos los puntos de, de, de entrada y salida de los barrios. Evidentemente, la ayuda es a eh, la intervención también, económica de los, de los ciudadanos, por lo tanto, los niveles de intervención dependen de los mismos, de apoyarse a las comunidades, ¿no? y a más, a más, en situaciones económicas a vegades muy, muy diferenciadas, algunas con mucha dificultad. Las actuaciones son muchísimas, son de la orden de 200 o 300 actuaciones a todo nivel, el programa es muy extens, forma parte también de la agenda estratégica y, por tanto, eh, hay cosas muy, son dos formas de aprender a trabajar transversalmente. Los urbanistas también me gustan aprender a trabajar con la gente que trabaja els los problemas sociales y, a la inversa, no es fácil. Y la otra cuestión es intentar que treballessin en la cooperación entre ciudadanos, entre departamentos, entre instituciones. Aquí hay un comité que se reúne anualmente, al cual donem contas del rendimiento, y hay una comisión de seguimiento ciudadana y hay toda una serie de mecanismos que han ayudado a hacer un seguimiento realmente sistemático de, de toda la actuación y del balance. Había todo lo que haremos, integralmente, pero cada año en Donat Contas, del que se ha hecho.